Hola, en este video vamos a ver cómo resolver el problema de páginas de Google donde nos piden permiso. Esto sucede porque nuestra cuenta con la que estamos logueados no tiene los permisos del tag de Monterrey. Entonces, el paso número uno es una vez que llegamos a una página de Google Forms, eh, Google Slides o Google Documents que nos dice que necesitamos permiso, hay que regresar a la página principal de Google, entonces vamos a teclear google.com y ahí en la parte superior derecha vamos a ver que aparece nuestra foto o nuestras iniciales. Si le damos clic nos dice con qué cuenta estamos logueados, entonces al querer entrar algún documento exclusivo de colaboradores del TEC de Monterrey no me va a permitir hacerlo con una cuenta que no sea la del TEC. Entonces ahí lo que tengo que hacer es seleccionar mi cuenta del TEC en caso de que ya la tenga lista o le voy a poner agregar otra cuenta. Y en ese caso, este, puedo seleccionar si ya me sale por default la cuenta del TEC, la puedo seleccionar o puedo utilizar la opción de usar otra cuenta o directamente me va a pedir que ingrese a la cuenta. Entonces, pondríamos el correo del TEC. Y nos va a llevar a la página del TEC en la cual podemos ingresar con nuestra nómina o nuevamente con el correo del TEC y nuestra contraseña que siempre utilizamos para mi espacio, Canvas y todo lo que tenemos vinculado en el TEC y le ponemos ingresar. Como vemos en la parte superior derecha cambió mi foto de perfil y si le doy clic ya me aparecen los datos del TEC. Ahora, si quiero regresar a la misma página que estaba ahorita, en lugar de salirme, que necesito permiso, ya me va a permitir entrar. Espero que este video sea de gran ayuda.